Dentro de nuestra actividad de capacitación y también acá en los micros del TIC sucesoral siempre se nos ha manifestado la duda que es la más frecuente de todas. Al momento de realizar mi declaración de impuestos sobre sucesiones, ¿cuánto es el valor que yo voy a reflejar en la planilla de declaración? O al momento de realizar este proceso ante la página web del señal y al momento de llenar los apartados sobre los bienes tanto muebles como inmuebles, ¿cuánto es el valor que yo debo indicar para que yo no tenga ningún tipo de problema al momento de realizarse la verificación de esta declaración ante las autoridades del señal en el departamento de sucesiones bueno mis amigos ya lo he mencionado en varios tips ha sido parte de distintos contenidos pero vamos a hablar hoy precisamente sobre este tema en particular cuál es el valor de los bienes dentro de una declaración sucesoral aquí en nuestro tip sucesoral los espero Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC Sudesoral agradeciendo a todos ustedes su apoyo las muestras tanto que nos han dado a través de nuestras redes sociales como también aquí en la plataforma de YouTube hemos vuelto para todos ustedes a lo cual hemos tenido una pequeña interrupción de nuestras actividades debido a ciertos asuntos de carácter personal pero lo importante es que estamos acá mis amigos, activa la campanita de notificaciones suscríbete porque estos contenidos también te pueden hacer falta para ti que eres abogado para ti también que puedes ser una persona que necesitas de esta materia de sucesiones. no necesariamente que seas abogado puedes ser contador, administrador también para el público en general Para todos ustedes Es necesario siempre saber conocimientos Sobre esta materia de sucesión y gerencia Pues mis amigos, el día de hoy vamos a hablar Un tema que es muy interesante Además de ello, es una pregunta prácticamente reiterada Constantemente, cada vez que dicto cursos Cada vez que lo he hecho también a nivel presencial Cada vez que lo hago a nivel virtual En webinar, en, en learning, en todos lados Cada vez que yo realizo alguna una clase, alguna ponencia, alguna capacitación esta es la pregunta obligada en todos los cursos doctor, profesor, Juan Carlos, por favor dime ¿cómo voy a hacer para poder valorar los bienes? ¿de qué forma yo tengo que indicar qué valor tienen los bienes? bueno, les comento lo siguiente hoy vamos a hablar sobre la valoración de los bienes pero obviamente hay que tomar en cuenta que esto debería complementarse con un futuro video cuando hablemos sobre la reconversión monetaria eso obviamente está en agenda y posiblemente en, de, más adelante vamos a comentar sobre ese asunto Sobre el efecto también de la reconversión monetaria en los precios al momento de declarar Y también todo lo que se refiere al proceso de declaración en sí sobre este tema Bien para poder hablar con respecto a cuál va a ser la valoración de los bienes tenemos que partir de una norma muy importante y se si quiere va a ser la base para todo lo que yo voy a comentar y para ello tenemos que citar el artículo 23 de la ley de impuestos sobre sucesiones es una regla que la cual hay que tomar en consideración dice y comenta el artículo 23 el valor del activo será el que tengan los bienes y derechos que lo forman para el momento en que haya fallecido el causante Cuando el valor declarado fuera inferior al valor de mercado de estos bienes y derechos El contribuyente deberá justificar razonadamente los motivos en los que basa su estimación Es lo que menciona el artículo 23 de la ley de impuestos sobre sucesiones y para esta prim primera parte del análisis que vamos a hacer voy a en este caso a citar los comentarios que hice justamente alrededor de esta norma en mi libro de los comentarios a la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos el cual les comento, tenemos tanto en versión impresa como la que ustedes están viendo acá para los amigos que se encuentran en la ciudad de Caracas está completamente disponible para los que estén interesados a un precio promocional pero también tenemos la versión ebook o la versión descargable digital la cual también puede ser disponible a cualquier persona tanto a través de Venezuela como en el mundo entero así que si ustedes desean tener alguna información con respecto a este libro cómo adquirirlo pueden escribirme a través del correo electrónico sociejac.gmail.com para que puedan contactarse con nosotros y poder adquirir esta obra los de Caracas tienen la opción de tener la versión impresa mis amigos que están fuera de Caracas tienen la opción de poder adquirir la versión digital así que bueno la invitación queda para ustedes bueno, entonces como les había mencionado el artículo 23 y el comentario que yo hago al respecto dentro de esta obra que les voy a mencionar en primer lugar vamos a hablar lo que es los cuatro criterios que yo por lo menos como abogado y en la, y en la experiencia forense que me ha permitido tratar a lo largo de todos estos años estamos hablando de más de una década tratando estos casos me ha permitido considerar a los efectos de fijar un valor de estos bienes menciona en este caso y cito la obra que comentó aquí este artículo reafirma lo comentado hasta ahora sobre el criterio del valor de la herencia a declarar y en el cual como regla general establece que el valor tanto de los bienes como de las deudas y las cargas hay que tomar en cuenta más a nivel general incluso serán las que tenían para el momento de la apertura de la sucesión aquí hago un paréntesis señores la regla en primer lugar es que los bienes que yo voy a considerar o que yo voy a, a valorar son el valor que estos bienes tenían para el momento que falleció el causante es decir, para el momento que él muere o también en forma técnica el momento de la apertura y en la cual hay que considerar que si nosotros estamos realizando en este momento del 2021 una declaración de una persona que por ejemplo falleció hace un año atrás por ejemplo falleció a mediados del 2020 o a comienzos del 2020, estaremos entonces realizando una declaración donde vamos a expresar valores de bienes que tenían su valor en esa fecha de mediados o comienzos del 2020 y no del momento actual en que estemos realizando la declaración. Es un criterio Uniforme en todas las declaraciones Es decir, que al momento que voy a realizar la declaración ¿cuánto está valiendo ahora para agregarlo, no? Al contrario, si se quiere es una ventaja Por llamarla de alguna manera Y digo ventaja entre comillas, ¿por qué razón? Hay que tomar en cuenta nuestra volátil situación económica Tenemos una circunstancia en la cual tenemos una hiperinflación Que devalúa al Bolívar minuto a minuto Valga la, la exageración y en la cual la variación o la cotización cambiaria a nivel oficial y a nivel del dólar promedio varía constantemente y esto permitiría en cierta medida que el valor que tenía por ejemplo hace seis meses, hace un año sea mucho más accesible y más manejable a lo que es hoy en día estos, estos, estos montos de hoy en día ¿Qué quiere decir con esto? El valor que yo voy a declarar puede ser para nosotros en este momento irrisorio, muy pequeño. Pero esa es la realidad de aquel momento. Y obviamente los impuestos que se van a generar en base a esos valores, también serán manejables. Ese es un dato que les quería dejar. Obviamente no está esto en los comentarios, pero sí les quería compartir con ustedes a través de nuestro micro. Bien. Corresponde informar entonces sobre estos valores al heredero o al legatario en su carácter de contribuyente en caso de una declaración con valores írritos o inferiores al valor que corresponde. Entonces el contribuyente puede ser objeto de una actuación administrativa de reparo y enfrentar tanto multas pecuniarias como penas de prisión según la gravedad de la falta. Esta irregularidad se conoce como el ilícito tributario de la defraudación fiscal esto corresponde en este caso a la, la recomendación que como profesional yo tengo que hacerle a mi cliente en el cual debo indicarle mi estimado si usted quiere declarar el impuesto pero hacerlo con valores bastante bajos lamentablemente usted puede correr el riesgo de ser multado por las normas del código orgánico tributario estamos hablando del artículo 103 numeral primero y tercero con respecto a lo que son las multas de, de, de, la, de la declaración o incluso las distintas multas que se refiere a lo que es defraudación fiscal, defraudación fiscal que se entiende por esta, ocultamiento de activo, declaración de valores más pequeños o lo que en este caso en técnico sería valores irritos también lo que es en este caso cualquier situación en la cual yo agregue mayor cantidad de pasivo para poder rebajar el monto del impuesto que se vaya a calcular, todos estos estas situaciones pueden considerarse dentro del código orgánico tributario como una defraudación fiscal incluso el hecho de lo que es la venta de ciertos bienes de la sucesión de forma digamos ilegal por llamarlo de alguna manera para poder evitar el cobro del impuesto también se considera defraudación fiscal que de hecho descubrirse esta circunstancia por parte de la administración tributaria puede acarrear penas incluso hasta de prisión de 6 meses a 7 años según lo que establece el actual Código Orgánico Tributario sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al respecto Bien. El criterio de valoración, bien ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál va a ser el criterio entonces? ¿En qué me baso? ¿En qué me fijo? Perfecto Aquí viene justamente esa respuesta Bien el criterio de valoración para los bienes declarados en especial los de bienes inmuebles un criterio personal obviamente criterio personal basado obviamente, en nuestra experiencia forense a través de todos estos años en las distintas gestiones que hemos realizado a través de varias declaraciones son las siguientes yo identifico cuatro por lo menos este servidor Juan Carlos Ron la primera son los precios de metraje de construcción como los de terreno reflejados en la cédula o ficha catastral emitido por el departamento de catastro de las distintas alcaldías a nivel nacional es un valor de carácter referencial en cierta forma es un valor oficial dentro de las cédulas catastrales que de hecho es un valor bastante bajo eh, comparado con ciertos precios como los precios de mercado puede entonces servirnos como referente y en caso dado incluso este, esta ficha catastral o pseudo catastral nos puede permitir incluso exhibirlo o justificar por qué razón yo estoy declarando ese bien por debajo de lo que puede ser un valor de mercado que en cierta forma es la tendencia oficial según el artículo 23 y les vuelvo a leer para recordarles cuando el valor declarado fuera inferior al valor de mercado de estos bienes y derechos el contribuyente deberá justificar razonadamente los motivos por los cuales basa su estimación por eso justamente están estos cuatro criterios el primero, los precios que aparecen en la ficha catastral o lo que es lo mismo, el avalúo catastral segundo, precios de metraje de construcción como de terreno de años anteriores que se encuentran históricamente conservados en los archivos de los registros públicos inmobiliarios a nivel nacional si estamos hablando de una persona que falleció hace muchísimo tiempo y no tenemos en este caso una certeza de cuánto era el valor de estos bienes podemos acudir, obviamente dentro de nuestro sistema 7 más 7 cuando los registros y las notarías así estén laborando podemos acudir a los archivos de los registros inmobiliarios y poder revisar cuánto eran los valores de metraje, de construcción o de terreno simple en los cuales están establecidos dentro de estos archivos en los registros inmobiliarios que puedan coincidir con la fecha de fallecimiento del causante y obviamente tienen que ser en el registro inmobiliario de la jurisdicción donde haya ocurrido la apertura de la asociación porque puede ser que ahí está justamente el bien, por ejemplo o de cualquier otro registro inmobiliario de los distintos bienes que conforman la, el caudal hereditario o el patrimonio hereditario tercer criterio Aquí yo digo, en este caso, siempre y cuando el cliente tenga la capacidad económica de sufragar, de sufragar este gasto, informe de peritaje técnico o avalúo de bienes que comprenden la herencia. Entonces, esto siempre y cuando el cliente tenga la capacidad económica de poder contratar a un perito o a un especialista en peritaje para que haga un avalúo y obviamente presente un informe de cuánto era el valor de los bienes para la fecha de fallecimiento que haya ocurrido esta situación y que obviamente nos permita poder fijar esos valores dentro de la declaración de impuestos el cuarto criterio anteriormente yo lo mencionaba que era digamos el poco ortodoxo por tomar en cuenta como que ciertos valores así como que comprendidos en la oferta y la demanda pero les comento que hoy en día a esta realidad económica que tenemos en este 2021 es el criterio más utilizado en este momento y es los precios de mercado donde obedecen a factores justamente de oferta y demanda y este valor es mero referencial ya que no refleja realmente el verdadero valor del bien a declarar puede ser que el bien a declarar por ciertas ciertos conceptos técnicos obviamente de peritaje o de avalúo según su año de construcción según el grado de conservación y además de otros ciertos aspectos técnicos puede tener un valor fijado pero en lo que es el mercado inmobiliario la oferta y la demanda puede ser que tenga un valor mayor o puede ser que tenga un valor menor Obviamente también puede depender muchos factores como, por ejemplo, el lugar geográfico donde se encuentre, si es un lugar de alto, de alto valor o de poco valor. Además de ello, también toma en cuenta la consideración de la accesibilidad para, cierta, para ciertos recursos como, por ejemplo, accesibilidad a vías de comunicación, poder facilitar facilita, la facilidad de poder obtener transporte público, si fuera el caso, o también acceso a distintos bienes o servicios como, por ejemplo, una farmacia, un hospital, Medio de transporte, como dije, también no solamente los medios públicos, también puede ser el metro O también ciertos centros comerciales, en lo cual permita, digamos, lo que es la subsistencia de alimentos Es decir, son muchos los factores, obviamente, en los cuales un bien inmueble puede tomar un valor como tal Y que éste sea fijado Obviamente lo que le voy a comentar a continuación no se encuentra en los comentarios Y es el hecho de indicar que basado en nuestra circunstancia económica y la variabilidad que ha tenido nuestra moneda el bolívar frente al dólar hay que considerar que estos valores hoy en día en bolívares lamentablemente son muy difíciles de fijar justamente por esta variabilidad entonces en los últimos tiempos ha ocurrido lo que es una dolarización implícita una dolarización de facto de nuestra economía de hecho a, están coexistiendo junto con el Bolívar otros signos monetarios en el caso del dólar norteamericano que es el más usado a nivel digamos comercial en la calle también a nivel de lo que es la frontera por ejemplo Venezuela recordemos que Venezuela tiene fronteras con Colombia y con Brasil y en el caso de la frontera colombo-venezolana que es, digamos la frontera más activa a nivel geopolítico el peso colombiano está coexistiendo junto con el dólar y junto con el bolívar en las transacciones en esas zonas fronterizas como son los estados Apure, el estado Táchira y el estado Zulia y en los cuales pues conviven las tres monedas en este caso para lo que son intercambios comerciales entonces en ese punto tenemos que tomar en cuenta que a la hora de fijar ciertos valores nosotros tenemos en este caso que considerar el fijar los bienes según precios de mercado es en este caso el criterio más dominante en estos momentos pero establecerlo en dólares es decir, un bien inmueble puede establecerse un valor en dólares a precio de mercado según lo que, lo que hay en la oferta y la demanda actualmente estaríamos hablando de un precio promedio y estoy hablando de un precio muy por encima de la situación obviamente sin, sin, sin estudios técnicos por llamarlo de alguna manera, especializados en promedio, realmente está en un promedio las viviendas por ejemplo en el área metropolitana de Caracas alrededor de 25 mil, 30 mil, 35 mil valores promedio pueden ser un poco menos o un poco más dependiendo de las zonas de la ciudad de la Gran Caracas obviamente en sectores fuera de Caracas esos valores disminuyen lógicamente por la situación de ser estados del interior del país entonces todo depende obviamente del lugar de la, de la situación donde se encuentre el grado de conservación y la demanda y la oferta entonces estos precios se fijan en dólares porque se toma en consideración que el dólar es una moneda de muy buena concepción, de muy buena recepción además cuenta con la confianza de la gente y además de ello su valor va a mantenerse estable entonces como indicador de precio el dólar va a tener un valor estable y para poder reflejar esto en Bolívares, vamos a tener que utilizar en este caso las, la, las tablas de cotización histórica oficial que están publicadas en el Banco Central de Venezuela. Al momento de nosotros realizar entonces nuestra declaración, por lo menos yo lo hago de esa forma, nosotros lo que hacemos es, tomando en cuenta la cantidad de bienes que existen, si hay bienes inmuebles se fija un valor aproximado de precio de mercado estimado en dólares. Buscamos, según la fecha de fallecimiento en la página web del Banco Central de Venezuela, cuál es la cotización oficial histórica de aquel momento. Y obviamente podemos, como les digo, conseguirlo a través de los, la página web del Banco Central, en la cual tienen archivos en formato Excel de las cotizaciones de las distintas monedas, entre ellos obviamente el dólar, el cual nos va a servir de marco de referencia y que luego podemos transformarlos o convertirlos a bolívares para hacerlo reflejar en nuestra declaración. Ese, si se quiere, ese criterio de los precios de mercado a través de los inmuebles, también puede servir o puede servir como marco de referencia para fijarlo también en los medios de transporte, es decir, cuando vamos a declarar automóviles, motos, motonaves, yates, avionetas, si fuera el caso, o también incluso, hasta puedo yo atreverme a decir, de los semovientes, porque obviamente estos valores no tienen una especie de certificado en el cual indicar cuánto es el valor de estos bienes, sean los bienes inmuebles, sean los de transporte o sean los emovientes. Si fuera el caso de bienes, y obviamente ya pasando a otra categoría, si pudiéramos hablar de bienes muebles, obviamente tenemos que considerar también en este caso cuál es el valor que se van a declarar ciertos bienes muebles según el sistema de línea hay una gran variedad, son por lo menos 12 categorías pero quise en este caso traer este tip por lo menos las categorías que son las más usadas o las más este, mostradas a nivel, digamos, estadístico es decir, las que siempre se nos presentan a través del trabajo en oficina en primer lugar hay que considerar, por ejemplo, las, eh, las que son declaradas como cuentas de ahorro es decir, estamos hablando de la categoría de banco y en el caso de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, estaríamos hablando en este caso que el valor que yo voy a declarar, si voy a declarar una cuenta bancaria, es el estado de cuenta debidamente certificado por el banco a la fecha de fallecimiento. Puede ser que haya pasado cierto tiempo desde que falleció la persona hasta el momento que vayamos a hacer la declaración. Puede ser que esos montos que están en esas cuentas bancarias hayan variado, puede ser que hayan aumentado por transferencia o por depósito en esas cuentas o hayan bajado por retiros pero lo importante es que hay que fijar cuál fue el valor que tenían para el momento del fallecimiento para poder declarar el impuesto sobre sucesiones basado en estos cuentas bancarias donde hay esta cantidad de dinero depositado si hablamos por ejemplo de acciones si vamos a declarar acciones hay que considerar que hay acciones tanto de no cotizadas en bolsa como por ejemplo las compañías anónimas y las cotizadas en bolsa, es decir, las acciones en sentido bursátil. En el caso de las acciones de compañía anónima, tenemos que considerar que para poder fijar el valor de esa compañía o de las acciones que tenía a su nombre el causante sobre esa compañía, va a ser por medio de un balance general de la empresa realizando incluso junto con un informe realizado por el contador o por el comisario en donde se especifique cuánto era el valor venial de las acciones para el momento del fallecimiento del socio tenedor de estas acciones además de ello también si hablamos de acciones cotizadas en mercados bursátiles si fuera la situación Podemos entonces indicar que el valor de este tipo de bienes, como son las acciones, será la cotización certificada por, a la fecha del fallecimiento por parte de ese ente como lo es la bolsa de valores. Obviamente este tipo de, de tópicos son de carácter referencial y en el cual, repito, queda de parte de nosotros fijar cuál es el verdadero valor por lo menos con respecto a lo que son inmuebles los que son bienes bienes muebles en lo que se refiere al rubro de transporte o el rubro de semovientes que son en este caso los que requieren en este caso una determinación de carácter personal porque hay que considerar que la declaración de impuesto es de buena fe, es bona fide es decir, nosotros declaramos el valor que nosotros consideramos que estos tenían pero el CENIAT tendrá la última palabra porque ellos también tienen expertos, peritos, evaluadores los cuales van a estudiar la declaración, los valores declarados y determinarán si están ajustados a la realidad del fallecimiento o puede ser que estén realizando alguna declaración de, cara, de carácter eh, ilegal en el sentido de poner valores menores o también el hecho de poder declarar mayor cantidad de pasivos con el fin de bajar el impacto o el valor del impuesto calculado todo eso queda a previa verificación del CENIAT y por lo tanto a la hora de realizar esta declaración tienen que tener claro cuáles son los bienes, cuáles son los pasivos cuál es el valor o en su efecto si no tienen mucho conocimiento al respecto contraten a un profesional del derecho en el cual les puede asesorar o les puede indicar cuál es el mejor paso a seguir Lo hay obviamente muchos abogados que pueden tramitar estas circunstancias o también tienen este humilde servidor que se presenta ante ustedes mis amigos, sin más que decirles les dejo mis puntos de contacto a través de las redes sociales el correo electrónico y suscríbanse a nuestra plataforma de YouTube acá en Socieja, en nuestro canal Socieja mis amigos, te habló Juan Carlos Ron tengan todos ustedes muy buenos días hasta aquí el TIC sucesoral